Es posible que la primera vez que hablas GIMP te encuentres con esta interfaz. Lo primero que te vamos a sugerir es modificarla para que resulte un poco más clara. Para eso vamos a ir a la opción editar y vamos a elegir preferencias. Desde ahí vamos a venir a las preferencias de interfaz y lo primero que voy a cambiar es el tema de iconos. voy a seleccionar y aquí voy a elegir el que termina en color y acá dice color lo voy a seleccionar y le voy a dar a aceptar ya vemos nuestros iconos de la paleta de herramientas en color voy a entrar nuevamente a editar Voy a volver a seleccionar Preferencias y en la interfaz voy a elegir ahora Tema. Y el Tema, en lugar de Dark, que quiere decir oscuro, voy a elegir Light, claro. Y le voy a dar Aceptar. Muy bien, nos vamos a detener ahora un poco en qué es lo que vemos cuando entramos, qué interfaz nos ofrece el programa. Aquí arriba tenemos una cinta con menús, el primer menú es archivo y desde ahí vamos a tener las opciones para crear un archivo, abrir un archivo, guardar, exportar, imprimir. Desde el menú editar vamos a tener la opción de copiar, pegar, rellenar. Luego hay otro menú muy importante que es el menú ventana. Dentro del menú ventana tenemos una opción que se llama diálogos empotrables. Estos diálogos hacen referencia a todas las opciones que yo tengo visibles en la pantalla. Entonces, lo que yo tilde acá, si no está visible, se va a hacer visible. Bien, por ejemplo, si elijo patrones, aparece aquí la ventana patrones. En algunos casos de estos diálogos empotrables, también los obtengo haciendo clic en acá arriba donde están apilados ¿Bien? aquí tengo otros diálogos que también son empotrables como la persiana capas, canales y rutas muy bien, hasta aquí llegamos con esta primera introducción